Te voy a dar tres motivos por los cuales deberías invertir en el sector inmobiliario. La primera es la plusvalía, la segunda es la rentabilidad alta en este sector y la última la seguridad de la inversión. Toda propiedad dentro del sector inmobiliario tiende a valorizarse una tasa anual de un 7%. A eso nosotros le llamamos plusvalía. Si en caso inclusive la propiedad tiende a un tema comercial y esta tiene equipamientos muchísimo más exclusivos y más atractivos que otras, la tasa de valorización es mucho mayor. Todo inversionista busca generar la mayor rentabilidad de su capital, para lo cual hay muchas industrias y muchas formas de invertir. Sin embargo, dentro de este sector nosotros podemos garantizar una utilidad de 8% hasta 15%, haciendo de este sector uno de los más atractivos y más seguros para invertir. Estamos dentro de una industria que negocia con activos que mantienen una estabilidad frente a cualquier situación económica. Es así que el 90% de las personas más ricas del mundo invierten dentro del sector inmobiliario. Además, dentro de nuestro país, toda operación inmobiliaria se realiza dentro de un marco legal que garantiza la seguridad de la operación y la seguridad de tu inversión. Banco Sur te presenta una oportunidad única de inversión. Contamos con la experiencia y el respaldo que garantiza la seguridad de tu capital. Ven y conoce nuestra propuesta. Angosur vive diferente.